El mercado, como ya ha cumplido su vida, su vida útil, tiene muchas eh, deficiencias. Una de ellas es la deficiencia de salubridad, de drenajes. Por una parte y por otro están también los drenajes de aguas pluviales. Pero también la falta de higiene, de salubridad de los mismos vendedores y de los productos que venden, que Nos apersonamos a los diferentes negocios, especialmente las carnicerías, las pollera que están ahí, y le dimos advertencia a cada uno de ellos. Dialogamos también con cada uno de ellos. Constantemente hay que estar enviando la brigada para destapar los inbornales que sirven de desagüe de aguas. Porque la misma, los mismos desperdicios que ellos tiran, tapan los drenajes. Y eso hay que estarlo haciendo toda la semana. Y por más que hablamos con ellos, ellos no entienden que ellos son los primeros que deben de mantener la higiene y de evitar tirar desperdicios y de evitar tapar los drenajes. En vista de ello, ya ha agotado la parte de diálogo, la parte de notificaciones, la parte de advertencias, ya apoderamos a la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente sobre el tema, para que ella interponga sus buenos oficios y entonces lo someta a la justicia, por asunto de falta de higiene y también por obstruir todo lo que son los drenajes públicos, con los desperdicios que tiran así en las calles. Eso ya nosotros agotamos todo ese proceso. Sobre lo que sucedió esta mañana, que la alcaldía y la policía municipal eh, se apersonaron allá y incautaron los expendios de pollo que había en la calle, eso es constantemente que se le está llamando la atención para que no... Eh, tengan esos productos en la calle y que no lo tengan en esas cubetas todas sucias, barritas sucias, la calle insalubridad total, entonces eh, ya se vio precisado la administración de la alcaldía de llegar hasta ese extremo, porque no entiende la persona, le hemos dialogado, le hemos agotado todo y no entiendo Particularmente de... nosotros agotamos la parte judicial. El argumento de ellos es que si se retiran de las zona donde trabajan van a perder los ventas y ese es su único incremento de, de, de sustento. Sí, es un argumento muy válido que también hay que tomar en cuenta como padre de familia, pero no justifica que haya falta de higiene no justifica que estén encima en la calle ellos cada uno deben de tener sus su punto donde tener sus ventas las carnicerías que están ahí los tienen las polleras que están ahí los tienen también ellos deben de tener su puntos y tienen sus espacios donde vender. el problema es que están adentro y ellos quieren estar afuera porque afuera ellos dicen que la gente lo ve más y pueden vender más ya eso es un problema que hay que buscarle una solución administrativa que ya eh, sale de nuestras manos